Bueno, eh, ahora sí, vamos a dar inicio a la capacitación en innovaciones tecnológicas en visión de espectro. Este es la nos enorgullece mucho presentarles las herramientas que vamos a ver a continuación, pues son el desarrollo y el resultado de, de un esfuerzo y un trabajo conjunto con el Ministerio de TIC y la ARI. Vamos a ver cuatro herramientas, eh, cuatro innovaciones que esperamos que pues, sea delegadas a todos ustedes porque es básicamente para el uso y para el beneficio de ustedes como operadores. Primero que todo, eh, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué innovar? ¿Para qué innovar? Porque si venimos haciendo las cosas de una manera y pues funcionaba, ¿qué, qué nos hizo dar ese salto? Este dato importante, hoy en Colombia, tenemos 70% de espectro eh, adicional al asignado, es decir, hoy hay 70% más de espectro asignado que el que había hace dos años. Estamos hablando que pasamos de tener 15.000 enlaces de microondas, por ejemplo, a tener 26.000. Lo que nos dice, bueno, tenemos que hacer algo, porque la necesidad y la demanda del espectro pues va creciendo exponencialmente y tenemos que ir a la vanguardia de ello. Decidimos entonces automatizar la gestión de espectro con cuatro herramientas. Cuatro herramientas tecnológicas cuyo propósito es facilitar el acceso al uso del espectro. Pero la pregunta es cómo llegamos a esto, porque no, no se nos ocurrió un momento u otro qué podemos hacer. Tenemos que aprovechar lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cómo está el resto del mundo? ¿Qué ha hecho el resto del mundo para, para poder automatizar la gestión de espectro? Hicimos una investigación no solamente en este tema, eh, la Agencia Nacional del Espectro, cuando empezó hace cuatro años, hace cinco años, perdón, empezó un trabajo para mirar cuál debería ser el direccionamiento, hacia dónde teníamos que ir. Hicimos un estudio internacional, un benchmarking en todos los países, países desarrollados, nos comparamos con países en los que estamos más o menos en igualdad de condiciones, y llegamos a diferentes puntos, tenemos que trabajar más espectro para uso libre, banda ancha que es una prioridad, que es un tema en el que venimos trabajando fuertemente, flexibilización del uso del espectro, servicio de acceso universal, disponibilidad de espectro, entre otros. Pero hay un punto que nos llama la atención y que nos trae a la reunión el día de hoy, Estamos hablando de estos dos, dos temas. Agilizar los procesos de asignación. En general, en el mundo los procesos van mucho más rápido que lo que estamos trabajando en Colombia. Y la información debe ser pública. ¿Por qué? Porque los operadores, porque esto es una información finalmente del Estado, entonces tenemos, de, perdón, de los operadores, tenemos que dar esa información para que sea mucho más transparente todo el ejercicio de gestión que hacemos. Sin embargo, pues tenemos que estar alineados con los planes, con los objetivos de gobierno. Entonces hicimos el benchmarking internacional, revisamos las necesidades en Colombia y nos alineamos con nuestros cuatro puntos de trabajo. Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, recuerden que eso lo empezamos a trabajar hace dos años, Visión Colombia, Plan Nacional de TIC y Plan digital pues que es nuestro, nuestra ruta, nuestro marco de referencia. Como objetivo de ese trabajo, eh, diseñamos una política de espectro con unos objetivos, unos alineamientos y unas estrategias. Los objetivos es el punto más importante. Teníamos que modernizar el esquema de administración. Veníamos de, de situaciones, de una normatividad que nos cambió, que crea la Agencia Nacional del Espectro, y era fundamental eh, ir a, a la par, llegar al mismo nivel de otros países que incluso van muy, muy adelante de nosotros. Entonces pues, teníamos que trabajar en eso, modernizar el esquema de administración. Para eso definimos tres ejes, crecimiento económico, porque pues, básicamente es, es un, un recurso del Estado que debe generar un crecimiento económico, tenemos que potencializar los beneficios socioeconómicos y pues, hacer un uso eficiente del espectro, que es uno de los puntos más importantes que trabaja la agencia. Trabajamos dice, 11 lineamientos, eh, este es el más importante y el que vamos a hacer énfasis el día de hoy, procesos ágiles para la administración del espectro hacia allá estaba en nuestra ruta de camino hace dos, hace dos años y la estrategia más importante que era esta, portal de espectro visible era nuestra estrategia para, el día, para esta sesión, para todo el, el trabajo que hemos venido realizando los dos últimos años tenemos este portal, lo vamos a ver, lo conforman todas las herramientas y las innovaciones que vamos a trabajar el día de hoy eh, es un trabajo pues, de, de dos años de investigación pero pues ya por lo menos estamos viendo los frutos y esperamos sea de sobrado. Ahora, digamos que ya tenemos un marco de referencia. Hasta aquí llegamos y dijimos, bueno, esto es, esto es el trabajo que tenemos que hacer. El punto siguiente que vamos a trabajar es innovaciones tecnológicas. Innovaciones del 2014, vamos a revisar un, un, una herramienta que ya de pronto algunos la conocen, que es el cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia en Línea, es ya vamos a hablar un poco más adelante de eso y las tres herramientas que trabajamos en 2015 dos es un trabajo desarrollado por la agencia nacional del espectro y la tercera es un trabajo del ministerio de comunicaciones por eso estamos trabajando pues, de la mano porque eso es un proceso que hacemos de la mano entonces vamos a entrar un poco más en detalle lo que son las herramientas el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia no sé si, si alguna vez ustedes lo vieron en pdf pero es un documento más o menos de este grueso tedioso en pdf difícil con tablas muchas muchas muchas tablas con normatividad con clms con normatividad nacional internacional etc. realmente incluso pues, para las personas que trabajamos en este tema y estamos todo el tiempo con ello era un poco tedioso poder encontrar la información a partir de esa necesidad creamos esta herramienta que, que, que trae? Este básicamente es lo que, pues, lo que podemos ver, no sé si algunos lo, lo, lo podrían haber visto, un cuadro digamos, por colores donde está el servicio y básicamente lo que nos dice el CNAF es para qué se utiliza una banda de frecuencia, para qué utilizamos una frecuencia, para qué servicio. Entonces, ¿qué tiene el cuadro? Organiza el uso del espectro en Colombia, eh, permite que no haya interferencias, ¿por qué? porque si todos trabajáramos todas las frecuencias como quisiéramos, pues eso sería un desorden completo y realmente no podríamos trabajar nadie por todas las interferencias que causaría. Entonces, necesariamente tenemos que tener un orden y, y una forma de trabajar que nos permita a todos pues, sacar el mayor provecho. Tenemos títulos primarios y títulos secundarios. ¿Por qué? Porque el espectro da la facilidad para trabajar en diferentes usos. Entonces, los títulos primarios son estos permisos que tiene un operador eh, y sobre el cual el estado, el gobierno, la administración garantiza que no vaya a haber interferencia y el operador debe pagar por ese servicio pero también tenemos el título secundario que son eh, ciertos espacios o ciertas frecuencias en que el operador puede utilizarlo con unas potencias y unas características técnicas dadas pero que no tienen que pagar por ese uso tampoco se le garantiza que no vaya a haber interferencia también tenemos las notas nacionales y las notas internacionales. Las notas nacionales hacemos referencia a lo que son las CLM, y las notas internacionales que son las que definen la UIT las tenemos por este nombre. Un ejemplo de ello, nota internacional de la UIT, y las notas nacionales, por ejemplo, un eje, esto es un ejemplo una nota para este caso particular que veíamos acá. Esto es simplemente una presentación de lo que es la herramienta. Vamos a ver en, adelante un video donde está bastante claro que la utilización es una herramienta sencilla, es una herramienta muy útil, que nos ayuda a entender mucho mejor el uso del espectro. Y finalmente tenemos las tablas de canalización. Les hablaba que debe haber un uso para poder eh, utilizar adecuadamente el, el, el espectro en control. Eso es 2014. 2015. Sobre esto, digamos, de pronto no hay información suficiente, o lo habíamos mencionado en reuniones pasadas, pero no con un desarrollo ya obtenido. Tenemos en primera instancia eh, consulta de espectro en línea, que está, es una herramienta implementada para que los operadores conozcan cómo está el espectro, qué ocupación hay, qué hay disponible. Si yo necesito una, frecu necesito una frecuencia en Medellín, ¿qué hay disponible? Básicamente, eso es lo que es la consulta, nacional, eh, la consulta espectro línea. Que los operadores tengan la posibilidad de saber qué está ocupado y qué está disponible. Tenemos el sistema de simulación. Vamos a hablar el día de hoy de una primera etapa. que es una, una primera etapa? ¿Para qué? Para que los operadores puedan hacer simulaciones de sus enlaces de microondas. Tiene una segunda etapa que la vamos a ver en los retos futuros, pero por ahora el alcance que, que le dimos a la herramienta para este año o para el primer semestre por lo menos va a ser simulaciones de microbotas. y finalmente tenemos solicitud en línea que es el front office que es una herramienta del ministerio de TIC eh, desarrollada por el ministerio de TIC por sus consultores muy útil además porque nos va a permitir dar ese salto a la automatización, a la digitalización ya no tenemos que entregar nada más en físico ya no tenemos que radicar nada en la oficina del PACO todo lo vamos a hacer ahora a través de la página web la solicitud de espectro a través de la página web les facilita a ustedes, nos facilita a nosotros porque hacemos un trabajo mucho mejor en conjunto. Pero entonces podemos preguntarnos ¿para qué todo esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos entrelazamos con una y otra? ¿Por qué el Senaf? ¿Por qué sistemas de simulación? ¿Qué es lo que estamos queriendo nosotros como ANE para que ustedes aprovechen? En primera instancia, si un operador yo sé que muchos de ustedes digamos que conocen y entienden el espectro pero si un operador no sabe dónde utilizar una frecuencia su primer paso es verificar el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia. ¿Qué frecuencia necesito o qué servicio voy a dar y dónde puedo dar ese servicio? Vamos a verlo más adelante. Segundo, verificar si está asignado. Yo ya sé entonces qué frecuencia necesito, pero no sé si eso está ocupado o está disponible. Tercero, simular. ¿Por qué? Porque yo ya sé que está disponible, pero no sé si mi frecuencia va a causar interferencia a terceros o me va a causar, causar interferencia a mí. Y por último, presentar la solicitud. Ese es el orden más o menos o el, el porqué de las herramientas. Voy a hacer un alto en este momento por si voy muy rápido, porque si, si tienen alguna duda lo podemos resolver en este punto. Si no, igual pues vamos a hacerlo más adelante. Pero quería saber por ahora si alguien tiene alguna, alguna inquietud. Perfecto. Sigamos entonces. Retos futuros. Llegamos a un punto en el que decimos, bueno, vamos muy bien. Y realmente es que vamos muy bien, estamos, estamos, ya dimos ese salto, ya estamos a la par. Y, y realmente es que me enorgullece mucho, estamos a la par con Estados Unidos. Estamos a la par con Brasil. Les voy a contar una cosa así, súper rápida. Yo hace dos años estuve en, en una capacitación con la FCC en Estados Unidos, que es el ente más o menos que hace lo mismo que hacemos el ministerio de la ANE. Y ellos tenían un sistema súper rápido en el que el operador entraba hacia la solicitud y más o menos en 15 días en un mes le daban su frecuencia. En ese momento yo decía, pucha, ¿cuándo vamos a llegar a eso? Porque todavía no teníamos ni siquiera una base de datos actualizada en ese momento. Sin embargo, hoy, dos años después, ya teníamos actualizadas las bases de datos, ya teníamos un sistema de gestión en línea, ya tenemos un sistema para ver que está ocupado y ya teníamos un sistema para hacer simulaciones. Entonces, evidentemente, es, da como alegría saber que ya estamos como en ese nivel pero todavía digamos que no hemos terminado, todavía hay un trabajo que hacer porque esto es un tema, y ustedes lo saben, en gestión de espectro, es dinámico, completamente dinámico, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos entonces eh, tres tareas para hacer en el segundo semestre del 2015. Uno que serían las licencias, el sistema de simulación en línea segunda fase, que está pensada para las frecuencias de cubrimiento. Como les comentaba hace un rato, vamos a, a ver el día de hoy solamente microondas, y en el segundo semestre ya podríamos estar hablando de frecuencias para cubrimiento. Va básicamente lo mismo, que pueda simular, que se pueda verificar si la frecuencia está disponible, que haya disponibilidad de espectro, el estudio de interferencias, visualización en mapas, que es bastante importante para el tema que estamos trabajando, y pues evidentemente calcular el área de cubrimiento. El segundo proyecto que tenemos para este año... Eh, si bien de, de pronto no, no todos utilizan el registro de frecuencia está dado para ciertos sí. operadores también hoy en día es un documento el PDF que hacer una búsqueda es un poco complejo entonces queremos hacerlo que sea mucho más fácil con criterios de búsqueda, con filtros cosas que permitan a los operadores acceder mucho más fácil a la información y la tercera herramienta es la Wikipedia. existe normatividad de espectro por donde quiera tenemos con la ley 341 Separamos funciones. Entonces, el ministerio tiene unas funciones, la ANE tiene unas funciones, el ministerio saca resoluciones, la ANE también. Y hay temas en los que estamos trabajando en conjunto. Entonces, un operador dice, al fin, ¿cuál es la resolución que está vigente? ¿La 250 o la 355 de la ANE? Lo que queremos hacer con la NPD es organizar un poco también el tema normativo. Ya se hizo un primer trabajo el año pasado de poder organizar toda, toda la información normativa, pero ahora queremos ponerla de nuevo para facilitar a los operadores, para que ustedes puedan entrar, revisar, hacer las consultas del caso y pues tener un acceso mucho más sencillo a la información. Con esto pues terminamos la primera parte, vamos a dar inicio ya al detalle de cada una de las herramientas que tenemos preparadas. Les decía, esta característica del SENAF ¿qué tiene de particular el SENAF? Fácil navegación. Toda la información del espectro en un solo lugar. Por lo menos la normatividad. Diferentes criterios de búsqueda. Podemos para no darse cuenta con el video que vamos a ver que pueden hacer búsqueda por lo que quieran. Por normatividad, por frecuencia, por uso, por servicio, por banda, por lo que quieran. Y pues finalmente un punto importante que nos permite el Internet hoy es que está en cualquier parte. En cualquier momento de la web podemos tener acceso a esta información. ¿De consulta? ¿De cuándo cuatro...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 El cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia en línea, esta herramienta que acabamos de ver, eh, tengo que contarles también la, la propusimos como una recomendación en una reunión que tenemos a nivel regional, es decir, desde Canadá hasta desde Canadá a Argentina, porque es el único país que tiene una herramienta similar. Entonces, eh, pues evidentemente tuvimos una felicitación de parte de la organización y de muchos países que quieren hacer ese mismo tipo de trabajos. Entonces, pues es importante digamos que sepamos que, que realmente estamos adelante, que realmente estamos haciendo las cosas mucho mejor. Ahora vamos a ver ya entonces el, el detalle de lo que es la herramienta consulta de espectro en línea. ¿Qué ventajas tenemos con esta herramienta? Primer punto, conocer y verificar la ocupación de frecuencias. Como yo les comentaba al principio, eso es lo que esta herramienta busca. Que los operadores puedan tener acceso a la ocupación y disponibilidad. Por supuesto, estamos garantizando temas de confidencialidad. No vamos a presentar los nombres de, de los, los operadores o los representantes legales de los, de, del enlace. De hecho, no hay ninguna información administrativa del en enlace. Toda la información que vamos a ver es técnica. Segundo punto, es una, forma muy, una consulta muy fácil e intuitiva. Ya la vamos a ver, bastante sencilla. Y, pues, tenemos dos tipos de visualización. En un listado, para mayor facilidad, si se le quiere, o el mapa para pues, verlo georreferenciado. Le doy la, el paso al ingeniero Alejandro. Eh. Gracias, Paula. Buenos, Buenos, Buenos días. Mi nombre es Alejandro López, del Grupo Cubo Limitada, proveedor del sistema que vamos a ver a continuación. Vamos primero a dar un repaso rápido para que ustedes conozcan el sistema y luego... Eh, desde cada uno de sus equipos pues van a poder tener la oportunidad de hacer un ejercicio práctico en el cual pues, van a familiarizarse con la herramienta y a descubrir ciertas funcionalidades adicionales a las que vamos a ir acá. entonces inicialmente en la herramienta de consulta, consulta de espectro en línea como nos indicaba Paola tiene como principal objetivo poder visualizar y conocer el espectro asignado en el país Espectro que pues, sabemos está clasificado principalmente en redes de conexión punto a punto, redes de conexión punto a punto, cobertura. Hay aquí relacionado con estas redes bastante información. Información geográfica de las coordenadas donde se encuentran ubicadas las estaciones. Información de las frecuencias eh, que tiene asignada cada una de las estaciones o los enlaces. redes de cobertura información sobre parámetros técnicos como potencia, altura, ancho de banda, azimut, frecuencias de transmisión y recepción, verdad? Las específicas áreas de puerto, que cada una de ellas tiene en municipios, en departamentos, inclusive en todo el país. Para poder hacer uso de la herramienta, hay dos componentes principales: un buscador que permite a los usuarios seleccionar ciertos criterios, establecer ciertos parámetros de búsqueda y unos resultados, resultados que se presentan tanto en forma de listado como en mapa para una fácil de navegación y entendimiento. El público objetivo para esta herramienta está principalmente definido dos, en eh, dos enfoques como tal, los operadores que tienen frecuencias redes asignadas y también el público general. ¿Por qué público general? Uno de los objetivos de las estrategias es que la gente común, estudiantes, amos de casa, etcétera, etcétera, conozca respecto, espectro, comiencen a familiarizarse. Somos todos pues, usuarios de celulares, usuarios de internet, internet, móvil, pero pues, es muy importante que conozcamos mucho más acerca de eso. Entonces, esos, esos dos públicos objetivos eh, son parte de la herramienta. En general, pues para poder tener un conocimiento amplio de espectro electromagnético poder interesarnos cada día más y ustedes como operadores para poder consultar la información que tienen asignadas que tienen registrada como tal vamos entonces a, a ver la primera parte la, la consulta, la, el buscador principal él está tiene tres secciones de búsqueda como vemos acá en la página ya en un momento les damos la ruta para que puedan ingresar eh, tenemos una primera sección de departamentos municipios, es decir, una parte donde nos va a permitir el sistema seleccionar eh, sobre qué área geográfica tenemos interés en particular. Una segunda sección que recibe el nombre de coordenadas, que nos permite más que definir un, un departamento o un municipio, es una coordenada específica y hacer una búsqueda a la redonda, qué estaciones se encuentran ubicadas cerca, en ciertos perímetros a la redonda de una coordenada específica sí, en un momento ya, ya les proporcionamos la ayuda eh, y la tercera opción es una opción de frecuencias, un buscador de frecuencias que quizás es uno de los más interesantes para ustedes como operadores porque les permite buscar una frecuencia puntual con un rango de frecuencias y saber si está o no está disponible o si está ocupada por eso más o menos en qué sectores, en qué ciudades, en qué municipios en qué departamentos está ocupada como tal. A través del buscador entonces eh, se pueden hacer combinaciones de búsqueda, se puede hacer combinación entre departamentos y frecuencias o entre coordenadas y frecuencias. Dentro de las mismas frecuencias, ya vamos a ver ahora en un ejercicio, hay diferentes alternativas de búsqueda. Observamos acá, inicialmente tenemos... Eh, un rango de frecuencia una búsqueda por rangos que nos permite seleccionar un delta y hasta de forma común en unidades en MHz para poder pues, ubicar eh, ese rango de espectro que, que se tiene asignado en ese rango de espectro. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente, lo más sencillo posible y luego si yo, vamos agregando características a nuestra presentación. Entonces, vamos a realizar la búsqueda de frecuencias en Cundinamarca eh, sin seleccionar como tal no vamos a seleccionar como tal un rango de frecuencia sino una búsqueda libre de todo lo que está asignado con en Cundinamarca entonces dentro del primer buscador, eh, departamentos hemos seleccionado Cundinamarca vamos, damos clic en una opción que se llama buscar el sistema entonces nos explica resultados, el primero de ellos como observamos es un resultado enlistado es el listado que tiene. Vemos la frecuencia. Esa frecuencia corresponde a la frecuencia de transmisión. Ah, Vamos a ver. Por acá. Hacia la derecha. Por este lado. ¿Se alcanza a observar el número? Desde atrás. Acá dice 3183. Es decir que tenemos 3183.